en nuestra vida las cosas llegan por algo pasan por algo y cambian por algo todo tiene un propósito no te preocupes lo que es tuyo llegará y se quedará y cuando lo haga valóralo porque no sabes cuándo se irá hola bienvenido a V-Lifers. yo soy Ricardo Niño y me complace tenerte nuevamente por acá en nuestro canal. Digo nuestro porque este canal también te pertenece a ti. Por el simple hecho de que estés acá visualizando este video, te quiero pedir que por favor te quedes hasta el final de este video para que entiendas, para que comprendas esta reflexión por completo y logres sentirte mejor, alcanzar el bienestar pleno y puro dicen que más vale tarde que nunca y esto es verdad nuestra experiencia se basa en obtener cosas pueden ser bienes materiales sensaciones personales experiencias espirituales o lo que se quiera pasamos nuestra vida entera buscándole un propósito a la misma y a veces sentimos que no lo encontramos nos quedamos atorados en un mismo círculo de incertidumbre en el cual no sabemos qué hacer. Nos desesperamos, nos preocupamos, porque se nos acaba el tiempo y no hemos logrado lo que nos propusimos. Pasaron 10 años y no compré la casa que quería. Pasaron 2 años y no pude viajar a donde dije que viajaría. Pasó el tiempo y muchas de las metas o ambiciones que tenía para mi vida no han llegado todavía. Pero esa es la palabra clave. Todavía. A ver, verás. El hecho de que lo que tú querías que sucediera no haya sucedido aún. No significa que no sucederá nunca. Y el problema con esto es que nos frustramos y no entendemos este principio. Es cierto que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Y por eso... Tramamos o tratamos de cumplir nuestras metas lo más rápido posible para poder descansar luego y disfrutar de los frutos que hemos cosechado durante nuestra vida. Pero, ¿y si dejamos de posponer el disfrute y simplemente nos disfrutamos la vida mientras la vivimos? Necesitas pasar 50 o 60 años de tu vida persiguiendo algo y solamente 15 o 20 disfrutando de haberlo conseguido. Disfruta cada uno de esos años mientras alcanzas lo que quieras alcanzar. Aprovecha cada oportunidad como si fuese la última y hazlo con una sonrisa en la cara, puesto que todo llegará en su debido momento. Debemos entender que las cosas suceden por una razón, que si bien existen sucesos que podemos controlar a nuestro antojo, ¿verdad?, eso es solamente una pequeña parte de lo que nos rodea. La verdad es que existen millones y miles y miles y millones de cosas que se escapan de nuestras manos y que si nos enfocamos en ellas solamente entraremos en un círculo vicioso en el cual nos estresamos por querer resolver lo que no podemos y dejamos de atender lo que sí podemos resolver. Al final del día terminamos exhaustos y con un cúmulo de cosas sin terminar. O mal hechas. La vida es una ruleta en la cual debes aceptar tu suerte. Sin embargo, esto no significa que debas conformarte con lo que te toca. Una vez que los designios del destino son revelados, tú puedes trabajar duro e inteligentemente para cambiarlo a tu favor. Hay que aclarar que esto no es una tarea fácil. Si quieres obtener la vida deseada, deberás pasar noches en vela, perderte de muchas fiestas, dejar de lado los impulsos innecesarios para darle prioridad a tus metas. En ocasiones sentirás que ya no puedes más. Sin embargo, es aquí cuando debes demostrar de lo que estás hecho y continuar con tu lucha. Es increíble la manera en la que todo puede cambiar en esta vida. La verdad es que no hay nada 100% seguro. Nadie puede darte garantía de absolutamente nada. Vivimos nuestra vida como esta venga a nosotros, afrontando y hoy disfrutando de todo lo que nos toque. Y esto es lo que hace de nuestra estadía en el mundo tan especial. A veces estamos en la cima del mundo, comiendo caviar y tomando champán. Y otras veces estamos sentados en el suelo comiendo un simple pan con un vaso de agua. Esto nos demuestra que debemos ser agradecidos con lo que tenemos, disfrutar de todo lo que poseemos y si es posible, hacer un plan de respaldo para cuando no se tenga mucho. Pero lo más importante, lo que siempre debemos de tener en cuenta, es no carmear a quienes somos por dentro. Debemos siempre mantenernos reales a nosotros mismos. No debemos cambiar solamente porque a alguien no le gusta nuestra forma de ser. No debemos dejar de ser nosotros mismos solamente para encajar en una especie de molde social. El cual se espera que emulemos diligentemente como si no tuviésemos cerebro suficiente para pensar por nuestra cuenta propia. Sin embargo, si debemos realizar un cambio en nosotros, entonces que sea para mejorar como persona, que sea para inspirar a los demás a alcanzar sus metas, que sea para darle un buen propósito a nuestras vidas. Ningún cambio debe ser un retroceso. Siempre debe impulsarnos hacia adelante, así como tampoco debe ser forzado. Este debe provenir de nuestro interior, debemos hacerlo porque queremos porque tenemos una buena razón para hacerlo cambiar nuestro estado de ánimo porque vivimos enfadados cambiar nuestra forma de ser ya que somos un tanto arrogantes cambiar nuestra forma de ver la vida y comenzar a apreciar todas las cosas buenas que tenemos en ella nada se repite en esta vida las cosas no suceden dos veces de la misma manera cada oportunidad es única, cada momento es único, por eso debes de aprovechar cada oportunidad ya que no sabes cuándo se vaya a presentar otra, por eso debes de saborear cada momento ya que es imposible que éste se repita en la vida. Debemos agradecer los momentos buenos y los momentos malos, ya que los buenos nos alegran nuestra experiencia y nos dan motivos para seguir viviendo. Y los momentos malos nos dan la experiencia necesaria para lograr lo que queremos. Sin mencionar que nos hacen apreciar mucho más los buenos momentos. A ver, mira. Te doy un resumen. La vida es simple. Ámate a ti mismo. Ama a tu familia. Ama a tu pareja. Ama a tus hijos. Busca un trabajo que te haga feliz y si no lo encuentras solamente crea uno. Haz el bien sin mirar a quién. No busques reconocimiento público por tus buenas acciones. Busca ver una sonrisa en el rostro de aquellos a quienes le demuestras la bondad que aún prevalece dentro del corazón de la raza humana. Bondad que tanto le falta a la sociedad en nuestros tiempos. Nada más y nada menos. Esto funciona de esta manera. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Sinceramente me hace bastante feliz. Por favor, abajo en los comentarios, me gustaría que me dejaras un emoji con una mariposa. De esta manera sabré que has llegado hasta el final de este video y que este contenido te está gustando. Adicionalmente a ello, te quiero pedir que, por favor, antes de que te vayas, me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que de esta manera te esté avisando cada vez que subamos algún video a nuestro canal. Yo soy Ricardo Niño. Esto es P-Lifers. Y por ahora, yo me despido. Pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión.